Yo no solo soy lo eso es el momento Ese amor ya no podemos alcanzar Sin pensarla te vuelvo Tú estás Mucho tiempo sin saber Dónde tú estás Y olvidar Mucho tiempo Sin saber dónde Tú estás Mucho tiempo Sin saber dónde estás